Con los clips. Eh... Ay, ayuda <risa> ah, limbo, limbo, limbo. Ah. Oye, ir? Juari, ¿tú puedes ir con el globo hasta allá aquí? Déjenme. Quiero salir a la calle sin ser violado. Ay no, oiga, me está hablando Cristal, espérenme. Momento perfecto. Momento perfecto, aprovechemos. Oh wow. no, <risa> persigámoslo. niño de 8 años. Al niño. ¿Cómo que de 8 años? No importa, la, la edad son <risa> el número. Hay un He Juari, tu skin, ¿Qué ¿Qué skin, eso? Man? Juari está hecho de caca. Man, ahí dices sneaker, Chocolati <risa> What the fuck, man. Ven para comerte. No, vaya pañada. Oh. Ahora, ahora, tú me estás persiguiendo a mí. Pues sí, para que veas lo que se siente. Ven <risa> para acá para comerte. No. Uy, yo te volando. Uy, uy, uy si ya estoy arriba. No. Qué plasma. ¡Terremoto! Terremoto. Te dios. ya No, no, no. No, no, no. Plasma que ahí! No, ya valió. Valieron pito. Tiene que decir todo lo malo siempre que estamos arriba. Muy bien. ¡Mira, mira, mira cómo se va el edificio, mira cómo se va el edificio! <risas> mira, <cómo> se, mira. <risas> mira, ¡Mira, mira mira, ¡Mira el edificio! ¡Mira el edificio se va a ir a las maras a tomar el sol y todo! ¡Mira mira, mira el edificio! ¡Hay un vaso todavía! ¡Mira! <risas> caer un pibe! ¡Mira el edificio a la mierda! Mira, no, mira, no. ¿Quién es ese pibe que sale el edificio? No. ¿Ah? No no. <risas> ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Me <risas> <De> plasma! <risas> No, el juego sí. llevo hasta acá al techo. Metoritos, metoritos, metoritos. no estoy no, no, no se va a morir. no Quiero no, ver cómo no. se muere, muérete, por favor. Ayudenme. hay murió. No ay ah. Nacho. Uy. Nacho no, no, murió. No, no, no. Le pelo una. Le pelo una que se está incendiando todo. No, Le pelo no. No, no. Mira, mira, mira. es invencible, es invencible. <tose> Oye, plomo, <plomante> pero... ¡Está entre Es invencible. mi cómf! ¡Maldón! ¡Pesito, mi cómf! ¡Maldón! ¡Pesito, foto, cómf! ¡Maldón! ¡Pesito, foto aquí, foto aquí, foto aquí, foto aquí. Foto aquí, foto aquí. <risa> Última foto aquí encima. Se propomada. ¡Tornado, güey! <risa> <risa> ¡No! <risa> <risa> <risa> ¡Mira, Juárez está vivo! ¡Juárez <risa> está vivo! Vamos a darnos calor a la casa. Sí, yo, yo estoy calorito de calor. Vamos a darnos calor, a ver. No, voy a, sí, voy a morir, voy. Sí, los que Aquí a la esquinita, a la desde un calor. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, mucho. Nacho se muqueó sí, sí, no Nacho se muqueó uh, <risa> <u risa> <risa> Nacho se muqueo, toma el screenshot, voy a tomar la foto Nacho, Nacho Nachito, Nachito Oy, No, se tapó la entrada A ver, a ver, está del otro lado también